corte mayor, en el corte minor o en el corte cortato Mejor en el corte cortado. Que hay rebaixas hasta el 50% de descuento. ¡Mirad! ¡Una cartera! ¡Oh! ¡Oh! ¡Animal! ¡Esto tiene que ser de un farrato! ¡Nos está tocando el lato. ¡Esto nos lo fundimos en un volato! Timos a escape! ¿Qué te os estimas mejor? ¿Es móviles de gran generación o la ropa? Yo diría primero es móviles. La comunicación y lo más importante. Vendemos nuestros móviles en Polo Pop Y eh, eh, así nos sacamos un dinero. Y eh, así nos estrenamos es móviles. puyando fotos de la ropa instalada. son es y Apples, ¿cómo molan? Y Moslin antes de que nos lo saquen. ¿Qué valen estos? Novecientos. Somos seis personas. menos un descuento. Bueno. Tordaizo 2, pero no me siento 50. Vale. Solta, solta, solta. ¡Adiós! ¡Uy! otra cartera! En Ya hay un Facebook de perras. Incluso más que en la otra. vamos a hacer una ronda. Yo le pido al camarero. Esto ya es muy raro. No lo sé, creo que hay belunas ti. Imos, pero dudo que probemos a Maeschen. Se suposa que solo hay vida en la Tierra. Imos no, cagadisclas. Siéntanos, ¿podrías decir algo? ¿Qué hacemos aquí? He mirado de salirme, pero me he quedado una cepenata. ¡Ayudadme! Espera, que yo soy bien flaca. Silencio, que no nos sientan. Callazos, que nos van a gaciquear. <tose> ¡Ah! ¿Qué queréis de nosotras? dinés, Te nos podemos dar abundante. Girls, on the count of three, we run. ¿Ok? Me paráis que antes entenderán el inglés que el versetar. Ya voy yo la cuenta. One, two, three. <tose> Mirad, una nave espacial. De mi sin pues un día tan estresante, lo mío. Yo he hasta el hotel. Si sí, he prisa, que he pedido cita a las Ispa unas desfregas hawaianas. Ay, sí, me muero de ganas. Yo me tengo que hacer el cutis. Bueno, bueno, yo voy trucando una limusina. Es plan que nos fuimos en el hotel. Sí. Me pide la cinta de van Cuando llega al hotel, me pienso chitar una siesta de mil años. Tenemos una habitación reservada. ¿A qué nombre allí A Dibomba, pues? pues no me sale cosa con ese nombre. ¿Cómo? yo quiero la mi habitación señorita tranquilícese ni se te ocurra sin voltear con yo que maitín me caso ewey que la despedida de soltera es hoy esclavacinada de todo. vale vale tomes un tranquimacín en encima me provocas yo te os doy una habitación pero por favor no la soltes cuántas es? somos seis personas denos la habitación más cara que tengo cama mía vienes aquí Lucía, gracias a que te has mentido, tiesa, tenemos habitación. Tengo hambre, vamos a cenar. Al sino. Ay, yo no me pago el sushi. Pues no mintes, pro. Yo el quiero con salsa de soja. Pues yo con guacamole y eh, eh, con wasabi. Ana, pídele sushi vuelta y vuelta a la plancha. Sí, que si no me entraron mis aquis. Vamos al hotel a cambiarnos y despedida de solte. que recibe un refresco de cola? ¡Sí! Samaré sí refrescos de cola. Ahora mismo. Me encanta esta canción, vamos a bailar. Voy a decirle al DJ que meta la canción del verano. Te acompaño, Elena, que revé la cosa más de beber. Tú acompaña, Elena. Entre mis tanto, yo voy a por bebidas patotas. ¿No nos conocemos? Y yo te parís tú. Por cierto, me digo DJ Charly, con la chistecada. Pues sí, Charlie, mete la canción del verano. ¡Ahora mismo! ¡El temazo del verano! Vamos, y gotes! Esta canción me la sé de memoria. ¡Imos al centro de la pista! ¡Vale! ¡A bailar! ¡A darlo todo! Son las 7 del maití me parece que hay que ir marchando. Pues ímonos sin pagar. Señoritas, ¡Claro que tienes que pagar! ¡Sí, sí! ¡Pagaremos! ¡Pagaremos! A la limusina! ¡Si no, no llegaremos nunca! ¡Ya truco yo! ¿Tos paráis, lindas? ¿Para cuenta que acabo de limpiar la limusina? ¡Uy! ¡Se me ha caído el refresco de cola! Por 50 euros de multa! ¡Imos a dormir! ¡Sí, que Maitín y el Gran día. ¡Sagalas! ¡Despertazos! ¡Que cal cambiarse! ¡A brisa! Pero tú no llenas el DJ. Sí, pobreta. Pero el presupuesto de la peli no data más actos. Bueno, somos reunidos así para unir en matrimonio a Lucía e a Ivonne. Lucía, ¿quieres amar a Ivonne en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad? Sí, quiero. Ivonne, ¿quieres amar a Lucía en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad? Sí, quiero. Pero el poder que me declara, os declaro mujer en mujer. Les charra el comandante, país que llevo el turnos. Mantienan la calma. Ah. Mi tornando, tenemos la fiesta. No, la ah, que es verdad. Da Uy, se me ha caído el refresco de cola. Pero a ver si tiras el vaso igual mejor. Claro. claro. Uy, se me ha caído el refresco. Acción, es que no me enteró.